Bueno, pues buenos días, gracias por acudir a esta rueda de prensa que tiene que ver con, con el anuncio del de proyecto de presupuestos por parte del Gobierno. Y claro, lo primero que nos que nos viene a la cabeza es el poco, la poca atención que han prestado las entidades sociales. Nosotros por eso eh, ayer nos juntamos en una reunión en nuestra sede con más de una decena de asociaciones vecinales, ecologistas, de defensa de la escuela pública, comerciantes y agentes del ámbito de la cultura y la acción social, pues para compartir impresiones, para, para facilitarles las posibles alegaciones o enmiendas que quisieran presentar y, bueno, y en definitiva, pues para, para hacer un primer debate con todas las entidades sobre, sobre qué opinan de, de este proyecto de presupuestos. ¿no? Nuestra nuestra primera valoración, ya una vez terminadas las comparecencias de los consejeros, es que este proyecto de presupuesto de 2023 refleja, de alguna forma, el, el fracaso del Gobierno Azcon en cuanto a la incapacidad en la gestión que vienen demostrando a lo largo de los presupuestos que nos han venido presentando en esta, en esta corporación. ¿no? La, la baja ejecución presupuestaria viene siendo una tónica así como la, la repetición de partidas año tras año, en las que se vienen a anunciar, pero claro, este año coincide con, con año electoral, ¿no? con lo cual, una vez más, venden, nos venden humo sin ninguna garantía de que estas partidas se vayan a ejecutar visto lo visto. ¿no? Eh, se, se, ve en, o se desvela en este proyecto de presupuestos, una vez más, la ausencia de un modelo de ciudad en la que nos veamos incluidos todos los vecinos y vecinas de Zaragoza, ¿no? Está claro que este Gobierno fomenta y apoya a las, a las grandes contratas, a las grandes empresas que se instalan en la ciudad y les vende suelo, pero se olvida de la ciudadanía de a pie. ¿no? Y eso se está viendo con clarísimos ejemplos, como las inversiones en el centro. La plaza de Salamero este año, pues tres millones y medio más, más lo que se lleva ya gastado, pero por contra el abandono de partidas, como la partida de, de reparación o arreglos en las, de avenidas o de, o de las plazas, que han, se han quedado a cero en el presupuesto de 2022 y que incluso... Eh, en, en este año vemos que la partida de regeneración de barrios alcanza la exigua cifra de 200.000 euros que encima comparte con la con la de regeneración de polígonos industriales. Es decir, es prácticamente una tomadura de pelo. Eh, vemos también, en cuestión energética tan importante, con, con la especulación que está habiendo en el mercado eléctrico, el cómo persisten en ese excluir cualquier dinámica de implicación de la ciudadanía en el fomento del ahorro o de, o de propiciar el autoconsumo. Eh, venimos, llevamos años insistiendo en ¿no? la importancia que tendría que oficinas como las que recientemente se han plantado en Torrero por la Junta de Distrito y que ha sido un éxito, pues fueran replicadas en, en todos los barrios. Pues Nada, nada de esto. Se está avanzando y, por contra, sí que estamos viendo pues, cómo se van favoreciendo grandes empresas sin garantías de que sea el ayuntamiento el principal beneficiario de esas instalaciones fotovoltaicas. Eh, vemos que hay una. En esas partidas que se anuncian otra vez y no se ejecutan, eso tiene un tinte, para nosotros nos parece que es un tinte electoralista, ¿no? Porque. Eh, ahora se anuncia, por ejemplo, con gran bombo y platillo el río Huerva, pero recordar que en la anterior corporación, cuando gobernó Zaragoza en Común, elaboramos el plan de la infraestructura verde en la que la cuestión de la renaturalización de la ciudad, aprovechando todos los cauces de los ríos y, en concreto, el del río Huerva, era una de las prioridades. ¿no? Ahora, precisamente, cuando se acaba la legislatura es cuando se anuncia como proyecto estrella. Esto nos huele, desde luego, a electoralismo. Eh, problemas como el de la basura orgánica, que llevan cuatro años en la que no se ha hecho absolutamente nada y que esto va a comportar problemas, problemas de, de colmatación del, del, del vertedero y problemas también de posibles sanciones de la Unión Europea, porque hay unos plazos marcados que se están incumpliendo. ¿no? La, reciclable, la reciclable en la ciudad se ha, se ha desperdiciado estos cuatro años de una manera manos bueno, es que nos que nos llena de, de enojo, ¿no? Las zonas de bajas emisiones, ¿no? Mirar que se podía haber eh, impulsado esa cota cero y haber preparado, bueno, no haber preparado, no, es que tenía que haber esto ya implementado. La excusa de, de esperar a la ley o a que el gobierno central diga algo es una es una mera excusa porque hay ciudades que ya vienen implementando estas zonas de bajas edición, eh, emisiones. El problema de la movilidad, ¿no? Ya la huelga de buses es un una afrenta en este año con esa duración de más de 650 días, pero que ponía de relieve algo que ya dejamos sentado en la anterior corporación, que había que dar pasos evidentes para una gestión directa de, de este servicio, que era la única forma, el crear una empresa municipal que asumiera el transporte, el transporte público de la ciudad, era la única forma de que la conflictividad eh, ...de evitar conflictos en el, en el ámbito de, de los autobuses... ...que reiteradamente está sufriendo esta ciudad... ...pero no ha hecho nada este gobierno en esa línea. ¿no? Bueno, todas estas cuestiones salieron a, a relucir... En la, ...en la reunión con las entidades ciudadanas... ...nos comentaban, pues, por ejemplo, de la Asociación de Vecinos de la J... ...el problema de las plazas o el problema de los parques y jardines... ...de la, de la necesidad de, de arreglos... ...nos comentaban ecologistas en acción... El que y nos recordaban además ese compromiso de la consejera de, de que el agua del Pirineo a lo largo de los próximos tres años iba a ser la, eh, agua de boca 100% del Pirineo sin mezclarla con la con la del canal y eso debería haber conllevado que la, que la que la correspondiente partida de suministro de agua a la ciudad se hubiera incrementado en el tanto por cien equivalente a, a lo que se pretendía este año de ...incorporar más agua del Pirineo de una forma que fuera ya estable, ¿no? Se habla de, de un 30, de un 70%, pero es una cantidad que fluctúa... ...y que nunca, nunca se sabe por qué razones en unas fechas viene de un lado... ...en otras fechas viene de otro, ¿no? Nos comentaba el secretario Gitano también eh, la zona de, de Zamora y Pignatelli... ...el dinero que hay en esas partidas, ¿qué concreción hay, no? ¿Qué compromiso hay de... ¿Y qué plazos se van a establecer y qué cuestiones se van a hacer? Porque el poner ahí una partida genérica sin indicar qué, qué, qué, se, va, qué se va a cometer y qué prioridades hay, pues es como un brindis sol, ¿no? Hace falta que las entidades ciudadanas sepan para poder controlar al Gobierno, al igual que los grupos municipales, cuáles son los pasos que se van a dar, ¿no? Más allá de la, de la venta, de la compra de, de suelos o de inmuebles, que nos parece que es un primer paso ...interesante, pero que hay que avanzar en esa regeneración y rehabilitación, ¿no? Nos comentaban desde la escuela pública, de la FAPAR, pues la, desde luego la preocupación que les lleva... ...el que se estén aumentando esas ayudas a la, a la concertada en clara discriminación por los requisitos... ...y por el, el, el importe de, del dinero que se da sin, sin un control tampoco como el que está viendo a la, a, en la pública... El, el problema de, de cómo esas ayudas concertadas la concertada supone, insisto, una discriminación para, para los alumnos de la pública. ¿no? Eh, hay preocupación también porque programas como los caminos escolares o Convicia a la escuela puedan desaparecer. Queremos, quieren quieren garantizar de que van a, a permanecer esos, esos programas. Y también en esa, ese anuncio ¿no? de instalación de placas fotovoltaicas en los colegios públicos, también es la pregunta de a quién va a favorecer. ¿Va a favorecer a, a la empresa privada que vaya a gestionar esa apuesta de las placas fotovoltaicas? ¿De qué forma se van a beneficiar no solo el ayuntamiento, sino también los colegios en, en, en algo que nosotros hemos insistido, ¿no? que más allá de las placas fotovoltaicas hay que posibilitar… ...que todos los sistemas de calefacción y de, y de refrigeración en, en verano se, se implementen, ¿no? aislamientos, que eso implica rehabilitación, eh, sombreado de los patios, eso implica probablemente quitar cemento y poner más, más arbolado... Etcétera, ¿no? Acordaros también de, de esas ideas que, que planteábamos de los refugios climáticos, en los que los colegios también podían desempeñar en los fines de semana un papel bien interesante como reunión de, de la comunidad de, de vecinos de, del entorno de cada barrio, ¿no? Está claro, ¿no? Eh, en esta reunión que, que al Partido Popular y al Gobierno con Ciudadanos, con ese apoyo de vos, le produce alergia la participación ciudadana, ¿no? hubo un compromiso de que le darían una vuelta a los presupuestos participativos y lo han metido en el cajón. Y, curiosamente, en barrios como Torrero y también en, en Delicias, esos presupuestos participativos han demostrado que, que cuentan con el apoyo y con el impulso del tejido vecinal. ¿no? Eh, hay una preocupación también que nos transmiten porque estamos viendo que este presupuesto, que se anuncia como, como expansivo, con más de 50 millones en inversiones… Se nos avisó que cuando, cuando estuvieran bien las cosas, y de luego le está yendo bien a este Gobierno, porque está recaudando, está recaudando más dinero, le está llegando dinero de Europa, le está llegando dinero del Gobierno central y de la comunidad autónoma a través de los fondos Next Generation, pues hombre, nos, nos, nos gustaría que, que esa promesa de recuperar los recortes, por ejemplo, que hubo en Acción Social o en, o en Cooperación, pues revirtieran esos recortes y fueran a dotarse eso es más de un millón y medio, por ejemplo, en cooperación que se ha recortado a instancias precisamente de Vox. Con lo cual, la preocupación sigue estando en que los recortes continúen en temas sensibles y claves como es el de la igualdad o el de la, o el de la cooperación. En definitiva, estas son las, las ideas que surgieron en ese, en, ese, en ese contraste de información con las entidades ciudadanas y las propuestas que... ...que se van a hacer vía enmiendas y que nosotros vamos a facilitar a, a esas entidades ciudadanas... ...que puedan formular las alegaciones al presupuesto que, que estimen convenientes. Si queréis aportar, tenéis alguna pregunta, alguna cuestión en concreto. la deuda del tranvía, entonces desde Zaragoza en Común... ...¿qué creen que se podría hacer con ese dinero? ¿Dónde debería destinarse o qué, qué, qué va a pasar con ese dinero? Hombre, pues una, es una pregunta bien interesante, pero, pues por ejemplo, ahora está, están llegando dinero para, para los autobuses vía, vía europea, ¿no? Nosotros nos parece, y eso se lo está criticando también el Gobierno Central, que si viene dinero para algo que tendría que ser de gestión directa, como la compra de autobuses, el Ayuntamiento debería implicarse con el propio presupuesto en esa compra de autobuses. Pero yo creo que con ese dinero se puede replantear todo el tema de la movilidad, ¿no? las inversiones en, en carriles bici, el, el abaratar, desde luego, nosotros hablábamos de, de gratuidad de, del recibo para, para, la gente, para la gente joven, debería ser un elemento fundamental. Eh, yo creo que es, ese es un debate que debería establecerse con la, con la ciudadanía, porque el dinero del tranvía debe ir, a, debe ir evidentemente a movilidad. Y aquí hay que poner el acento en dar pasos, evidentes pasos, para esa gestión directa del servicio y plantear ya la creación de una empresa municipal que asuma toda todo una política de, bueno, de, av de avances en la gratuidad, de electrificación, desde luego, de, de todas las líneas de transporte y de que, y de que esto es clave en pleno... En plena situación de cambio climático, el coche tiene que retirarse a los centros de la ciudad, hay que impulsar la zona de bajas emisiones. Es decir, todo, todo un proyecto global y transforma, eh, de transformación que tiene que ver con eso, con la movilidad y con hacer frente a la, a, a, a la emergencia climática. 25 millones, desde luego, dan, dan para mucho, desde luego.